Bien, eh, vamos a resolver este ejercicio en el que eh, tenemos un sólido que es esta pieza apoyada en los planos X, Y, X, y Z que está en un sistema isométrico y que está siendo cortado por el plano alfa definido por alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Acordaros que para poder ver eh, de resolver este ejercicio, es interesante que antes veáis el ejercicio eh, anterior, en un vídeo anterior eh, que también eh, trata el mismo tema, las intersecciones sólidas, aunque quizás en aquella pieza es un poco más sencillo. Eh, bien, el método eh, es el mismo que comentábamos antes. Eh, como este plano está apoyado en el XY, eh, y en el XY ya tengo la traza alfa 1 pues resulta que la traza alfa 1 entre estos dos puntos de aquí que son puntos de intersección de la, raza, de la traza con las aristas, los aristas del plano eh, es una parte de esa sección en el momento en que la base se acaba en este punto de aquí pasa a cortar otro plano que sería este plano de aquí que es paralelo al xz, una de, las opciones, una de las opciones podría ser decir bueno pues voy a resolverlo mediante intersecciones entre planos y sé que si ese plano es paralelo al xz es un plano proyectante sobre el xy, esta línea que he dibujado sería su traza sobre el zy esta línea sería su traza sobre el XY, así que aplicando el método general de intersecciones entre planos, diría, bueno, pues esta parte de aquí es la intersección eh, entre esos dos planos y evidentemente solo me quedaré con el, la, la parte de ese segmento en el que exista el plano, la cara de, del sólido este punto para arriba no existiría, si existiría una sección entre ese plano infinito pero como en este caso estamos hablando de una pieza sólida eh, acabaría ahí. Bien. Esa es una opción pero existe una opción más rápida. Si nos fijamos en, en que este plano es un plano paralelo al xz sé que la intersección de ese plano con alfa será paralela a la traza del plano alfa con el propio plano xz así que si por este punto trazo una paralela resulta que esa es la intersección del plano alfa con esta cara que marco con las líneas que lo definen a partir de aquí con quién se va a encontrar el plano alfa con quién va a seguir esta intersección pues con este plano que está definido por estas líneas de aquí que marcan su contorno y que es un plano paralelo al xy así que su intersección también deberá ser paralelo al xy. Voy a llevar desde este punto aquí una paralela al xy y esa de ahí será la intersección de ese plano paralelo al xy con el plano alfa, cuidado ¿por qué? que en este punto de aquí, entre estos dos puntos de aquí, la intersección ha pasado a otros planos, ¿de acuerdo? Que son los que vamos a resolver después. Así que en ese punto hay una interrupción de ese plano paralelo al XY y también habrá una interrupción de su, de su intersección. Por cerrar estos dos, diríamos, bueno, esto sería muy sencillo sería simplemente unir este punto y este punto, pero evidentemente como el plano con el que estoy cortando en estos momentos, que es este definido por estas líneas, es un plano paralelo al I, z, pues su intersección, es decir, esta línea deberá habernos salido paralela a alfa 3. Bien, vamos a seguir. Eh, a partir de este punto en el que nos habíamos quedado, el el plano alfa, es decir, y su, la sección que produce el sólido, deberá continuar pero cortando a el plano que estoy marcando ahora con estas aristas de aquí que lo delimitan. Como es un plano paralelo al XZ, evidentemente su intersección será también paralela a alfa 2, Si que aquí, y llevarlo bien. Esa va a ser la intersección eh, de, el, de ese plano para el X, Z con el plano alfa. Cuidado que hay momentos en los que se verá interrumpida porque ese plano deja de existir. Así que entre estas aristas de aquí resulta que se interrumpirá la sección. ¿Vale? Y a partir de aquí todo esto es un juego de eh, planos paralelos a los planos de proyección. Por ejemplo, este plano superior es paralelo al XIX, así que la intersección deberá ser paralela al XIX desde un punto, desde este punto de aquí. Voy a llevar una paralela a alfa 1 y resulta que esta sería... Eh, la, la intersección en ese plano de ahí arriba, a partir de aquí nos encontramos con este plano pequeño aquí que es paralelo al IZ, bueno pues entonces sé que deberá ser una intersección paralelo alfa 3 Aquí lo tenemos lo mismo nos pasará en el resto de esta especie de escalones que tiene esta, esta pieza ¿no? Pues aquí estamos cortando con un plano paralelo al IZ, aquí estamos paralelo, volvemos a cortar con un plano paralelo al XY, así que ahí tenemos esa intersección. Lo mismo nos vuelve a pasar aquí, este plano es paralelo al XY, así que la intersección deberá ser paralelo a alfa 1. A alfa 1 o a cualquiera de las otras intersecciones eh, halladas anteriormente, y por último nos quedaría este plano de aquí que es paralelo al y eh, z, así que su intersección con alfa también deberá ser una línea paralela a alfa 3. Vamos a llevarlo bien a su posición. Evidentemente debe coincidir exactamente en este punto aquí para poder cerrar bien la intersección. Así que si nos fijamos y aprovechamos esas, esos recursos, eso suelen ser ejercicios muy sencillos en los que se basan sobre todo en estas cosas, en ver a quién son paralelos los planos que estamos cortando en ese momento. En este caso la intersección no es una unico, un único polígono sino que son varios polígonos, puesto que va eh, el plano alfa va cortando, entre comillas, esquinitas de, de esos escalones, ¿de acuerdo? Bien, espero haberos ayudado, cualquier pregunta me la hacéis llegar. Gracias, un abrazo.